bienvenidos a mi canal, me llamo Daon y soy coreana cuando quieres visitar un país lo que primero que buscas son los precios del costo de la vida en general por eso hoy les traigo un tema realista e interesante para todas las personas que desean venir a corea para estudiar trabajar o vivir o simplemente como turista en este video les hablaré un poco sobre los precios de de hospedaje, comida, transporte, etcétera. Solo les mencionaré lo principal para que tengan una idea del costo aproximado que gastarían en un mes. Más adelante les haré otros videos con más detalle con relación a, a cada uno de estos temas ya que hay mucho por enseñarles de cada uno. Primero, empecemos con el precio del alquiler de las casas que pienso que es una de las cosas más importantes. Hay muchos tipos de vivienda en Corea. No hablaré de comprar y vender una casa y del jeonse que sería pagar un enorme depósito y vivir sin alquiler mensual. Porque es muy probable que no, no se aplique a los extranjeros. Los precios que les estaré diciendo durante este video son de Seúl. Otros lugares fuera de Seúl. Son normalmente más baratos. Les hablaré de tres tipos de vivienda de hospedaje en Corea. Estos serían cuarto de estudio, gojiwon y piso compartido. Voy a hablar primero de la más común, que sería la renta de cuarto de estudio, también conocida como one room, que por lo general son alquiladas por... Las personas que quieren vivir solas se llama One Room porque es una habitación pequeñita que incluye la cocina y el baño dentro de la misma habitación. En la gran mayoría de los casos tienen las cosas necesarias como la mesa, la cama, el armario, y la lavadora, el refrigerador, el aire acondicionado, etc. Las casas que tienen más de dos habitaciones y por separado de la cocina y del baño son más caras. En caso de alquiler un cuarto de estudio, los dueños usan el sistema de WALSE, que es pagar el depósito primero, es decir, dar en el inicio una cantidad de dinero eh, solo para asegurar la renta y aparte pagar la renta mensual en cada mes. Pero aquí en Corea lo inusual, a diferencia de otros países, es que... El depósito es mucho más caro. Aquí normalmente el depósito cuesta de 5 mil a 10 mil dólares a un cuarto de estudio. Aunque con mucha suerte pudiera encontrar alguno que solo les cueste mil dólares, pero no es muy común. Pagas el depósito cuando alquilas la casa y te devuelve el depósito el dinero completo cuando se termine el tiempo de la renta si la habitación tiene algún problema como algo roto el dueño descontará del depósito el gasto para solucionarlo cuanto más pagues por el depósito menos pagarás por el alquiler y el alquiler sería de 400 a 500 dólares por cada mes en el caso de no estar incluido los gastos de las casas en el en el pago del alquiler pues deben pagar la factura del gas, de la luz o el agua personalmente. Además del costo de mantenimiento que deben pagarle al dueño. Eso puede costar entre 20 y 100 dólares. Y no es fácil, siendo un extranjero, pagar tanto dinero por el depósito, que como dije antes, serían de... 5 mil a 10 mil dólares y menos aún si para vivir en un cuarto de estudio tienes que mantener el contrato por un año mínimo pagando la renta no sé cómo sea en otros países déjenme en los comentarios cómo es en su país y en mi experiencia en españa fue fácil buscar una casa por internet o por eh, por las páginas web como Idealista.com Aquí en Corea también hay algunas aplicaciones o las páginas web que pueden ver informaciones de las casas pero lo que necesitas saber es que la mayoría de ellos no son confiables En el caso que quieran buscar para alquilar a través de agentes inmobiliarios ellos suelen a veces mentir por las aplicaciones para que la gente vayan personalmente. Por ejemplo, te dicen, tenemos una casa muy barata con el depósito de mil dólares y el alquiler de 300 dólares al mes. Y eso hace que las personas vayan y cuando van, los empleados dicen que ya otra persona hizo el contrato y no lo tienen. Y te muestran otra casa más cara que la que te habían dicho. Por eso les aconsejo que si quieren alquilar una casa, si quieren alquilar una habitación, solamente echen un vistazo por las aplicaciones y después visiten las oficinas de agentes inmobiliarios y de esta manera podrán ver las casas con los empleados directamente. También te recomiendo en caso de que su idioma coreano no sea muy fluido, si tienen un amigo coreano, pídanle ayuda para los acompañen. Es decir, estamos hablando sobre el alquiler por un tiempo mínimo de un año y si tu coreano no es fluido, será más difícil encontrar un cuarto de estudio, una casa. Además necesitarías una persona coreana para que te ayude porque escuche que los dueños, muchos dueños, no quieren alquilar su casa a los extranjeros. Uno de mis amigos españoles que está trabajando en Corea quería vivir en un cuarto de estudio y debido a que le era muy difícil encontrar un alquiler de la casa, tuvo que pedirle a un amigo coreano para que diera su información al dueño y de esa manera poder alquilarlo Muchos dueños de las casas, por el temor a no entenderse bien con los extranjeros ellos prefieren alquilar sus casas a los coreanos ya que hay muchos coreanos también buscando el alquiler así que debido a estos problemas del depósito muchos extranjeros, especialmente los estudiantes que vienen a Corea para estudiar durante un periodo viven en Kojiwon. Kojiwon es la unión de la palabra kushi que significa examen muy difícil. Me refiero a un tipo de examen que se necesita años de preparación y más el, el, la palabra won que significa una vivienda. Así que se llama kojiwon porque allí viven los estudiantes que estudian y normalmente no trabajan Kojiwan ofrece una habitación pequeñísima que tienen la cama, la mesa y un armario pequeñito y a veces la cocina y el baño son compartidos con otras personas que estén alquiladas en el mismo lugar este sería de todos los alquileres la opción más barata. En el caso de One, no debes pagar el depósito y es más fácil encontrarlo. Puedes buscar tú mismo sin necesidad de visitar a un agente inmobiliario, pero en muchos casos no tienen buenas condiciones tienes que pagar de 250 a 350 dólares al mes y el precio depende de las condiciones de la habitación por ejemplo si tienes ventana o no si el baño es compartido o no y la ubicación de kochi etcétera. etc lo importante es que ver y visitar directamente porque es posible que sea ruidoso o no sea seguro y por último, algunos extranjeros eligen el piso compartido. Se comparten la cocina y el baño, pero las habitaciones son privadas. No es tan común como Gojiwon y cuesta de 350 a 450 dólares al mes aproximadamente y sería más caro que Gojiwon y más barato que cuarto de estudio. El depósito sería de 1000 a 3000 dólares y el periodo de contrato que tienes que mantener no es tan largo como el del cuarto de estudio. Esto quiere decir que se pueden quedar por solo unos meses. La verdad es que en Corea no es muy común compartir casa porque hay muchísimas habitaciones como la de los cuartos de estudios que la gran mayoría de los coreanos prefieren para vivir solas. Normalmente puedes encontrar eh, piso compartido cerca de las universidades o áreas centrales como Hongdae y Gangnam. Creo que lo más recomendable cuando buscas una vivienda es visitarla personalmente y decidir si vas o no a alquilarla. Si buscas solamente en internet, es posible que sea diferente la foto a la realidad. Así que les recomiendo que decidan estando en Corea después de haber revisado los posibles alojamientos. ¿Y sabes que es impactante? Aquí un taco cuesta más de En México comen lo mismo por menos de un dólar.